¡Hola leones, como estáis, estamos en un nuevo vídeo para el canal. Y en este caso, en este príncipe estante, estamos en... En... Pogos! Pogos! Pogos! Pogos! Pogos! No sé ni qué son los pocos. Pero Es sí, el nombre de juego, así que... Vale! Bueno, hoy vamos a hacer la noche 2. Aunque no sé cómo me la voy a pasar Vamos a intentar Porque las noches son muy difíciles Pero la noche 1 fue súper fácil, la verdad Bueno, vamos a empezar con la noche 2 ¡Empecemos! ¡Vamos! Noche 2 Second Night Vamos a ello Oh, oh vale, vale, vale Vale, vale eh, Vale, esto... Ahora se movían también las dos ardillas Pogos y las dos ardillas, polinesios, que ya se han movido Pogos ¿Qué les pasa? pasa? Polinesios, Pogos, eh. rápido te mueves, ¿no? ¿Se han movido las ardillas? No, todavía no se han movido, eso es bueno Porque si no se mueven es mejor Los movitos están allí, están deslizándose. Si las veis ¿Están por alguna de cámaras de la ventilación? Oh no, ahí está esto Un momento, ¿dónde está Pompos? Aquí está. No, creo que ha uno de los... Ah, un, un, ha cogido uno de, de esas cosas, tío, de, de las piezas. No, eso no es bueno, eso no es nada bueno. Que te calles, Stone, que me da igual. Que me, que, me, que me pongas pánico. Lo único que quiero es buscar a las ardillas. Vale... y el pánico... ¿Qué es eso? ¡Ay! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Decidme qué es eso! Le da al botón de los colores el que salía rojo ¡Pero decídmelo! ¡Decídmelo de verdad! ¡Lo digo en serio! ¡Decidme qué es eso! Tío ¿Qué, ¿Qué es eso? ¿Qué, ¿Qué es eso? ¿Qué ha sido eso, tío? Un momento ¡Oh, ¡Ahí está! ¡Oh! He, he encontrado las ardillas Y estaban ahí No, no vais a entrar. No vais a entrar. Os pues voy a quitar el pánico. Lo estoy haciendo perfecto. Oh, ahí está. Eh, siguen ahí, eh. ¿Cómo puede ser? ¡Qué lentas son! Estoy viendo por pues, si se quita otra vez. todo eh, eh, de eso se acaba. Vale. A ver, va a entrar otra vez al mismo. A la misma habitación. Le caliento otra vez a ellos. Para que no puedan entrar. Ah. O sea, estoy intentando de que no entre las ardillas. Eh, eh, se, se dando con laces. Las ventilaciones. ¿Era aquí? Sí, era aquí. Vale. Porque si entran, pues entonces estoy muerto. Ah, cuando se quite esto es cuando se van a ir. ¡Ay, se ha invitado! ¡Corre! Voy a volver a ponerlo. Sí, sí, sí. Oye, si me equivoco de sitio ya no puedo poner otro más, solo puedo poner una ventilación, así que no puedo equivocarme. Son los únicos que van por la ventilación, por cierto. A ver... Ah. A ver, por aquí. ¿Eh? ¿Dónde está? Aquí. Ah, aquí. No puedo dejar que entre. A ver... ¡Aquí está! ¡Aquí está! Ah, por cierto, si no habéis visto, aquí está, ya ha construido la pierna, ¿no? pero eso, aunque podamos verla Está chulo, sí Pero eso es malo, porque así podremos, podremos perder si conseguir las piezas A ver Oh no, ya se ha movido ¿Cuántas veces van a estar ahí? ¡No se van! Esperan todo el rato a que así se quede y esto se quede, se quede pero no podéis entrar porque tenemos láser X.0. No espera, no espera. Uh, casi no hago que, que, que por lo menos he cerrado. Me da igual que este es todo, lo único que me importa ahora. Es verdad, pocos. Además, ahora puedo quitar lo de eso. Ya está, ¿vale? Lo malo es que cuando tienes la ventilación ahí con los láseres, es como que te genera pánico, pero no se sabe por qué. ¿O no? ¿Vale? Lo único más importante es esto, porque necesito, uh, con eso, quitar el pánico. Porque si llega el pánico al final, pues entonces pues pierdo. Quito esto. Espera que venga, ¿vale? Oh, uh, sí que hay un montón de cosas, ¿eh? A ver. Vamos, venga. Un momento, espera. Ah, ya se ha ido. No, espera, aquí no hay. No, ahora no puedo. La he cagado, la he cagado, la he cagado, la he cagado. No, tía, ahora tiene otra pieza. Aunque le dé, igualmente no, no podré, igualmente va a venir. ¿Lo ves? Ahí está, gente tío. Si consigue una, eh, es peor, es muy malo. Pero si consigue dos, ya está, eh, ya empieza a perder. Pero si son las 4 de la mañana, entonces da igual. Oh, mira, ¿habéis visto? ¿Habéis visto el post ahí viendo? Oh. Acaba de quitarse Pues lo pongo otra vez Quito el pánico Oh, ya se ha ido No, espera, todavía no se ha ido Vale A ver Espera aquí, pase Oh, ya se ha quitado ¿Tengo que estar así todo el rato eh, poniéndole y no dejar que vengan? Es que eso sería muy fácil, eso es muy fácil entonces. ¡Oh no, corre, ciérrales! Eh, vale, vale. Por ahora estamos bien, ¿eh? Estamos muy bien. Ah, se ha movido. Ah, y no funcionaba, jodines. Son dos ardillas. O dos ratones. Dos ratoncitas. Son las 5 de la mañana. ¡Qué bien! Esto es de lo mejor que me ha pasado nunca. ¡Joder! cierro, a ver... A las 5 de la mañana, venga, ¡vamos! ¡Que nosotros podemos! ¡A ver. ¡Oh! La mentiración... ¡Oh! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Hombre! ¡Hombre! ¡Hombre! ¿Qué? ¿Qué? ¡Ostras! ¡Oh! ¡Oh! Soy la ardilla. Estás diciendo letras en... En inglés. M. ¿Eh? E. Sí, estás diciendo letras en, en inglés. ¿Sí? A ver... ¿Pero qué? Se ha abierto esto... Pues es todo lo que tengo... ¡Sí! ¡Ostras! Esta vez sale como una caja llena de animatrónicos, pero como rotos y abandonados. Vale, después de hacer eso tendré que volver y hacer lo mismo, pero ya se me ha olvidado dónde era. Y eso es malo. Aunque esto es nuevo, sale como letras que están diciendo cosas si lo pones si lo apunta en una hoja seguro que se pues eso eh, pero esto no es lo de, lo de los globos esto no es esto esto es de, lo de los globos a ver han hecho tapado porque ya había hecho y creo que hay otros sitios que también están tapados porque los voy a hacer después en las siguientes noches ah, vamos vamos ¿Qué es esto? Y es? Es por aquí... Vale, y esta la editora... Estoy vigilando por otro sitio por si hay más cosas. Porque esto es nuevo, lo de esto que esté diciendo... ¡Ay, no, no, no, no! Esas letras en inglés. Será una palabra que dirá, pero no puedo ahora mismo escribirla. No tengo ni papel ni... Bueno, la PC. Pero, tío que había tío de esa cosa? ¿Es que había una cosa ahí extraña que, que era como una calavera Ah, vale, aquí era Aquí era, aquí era No le dar ahora, porque ya lo he hecho Así que ahora voy a seguir ¡Oh! ¡Madre mía! ¿Qué es eso? ¡Es la cabeza ¡Oh! Tengo que esquivarla, ¿no? ¿Qué si pasa? Que así... ¡Oh! ¡Oh! ¡Quítate! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ahora me he ¡Dios! Creo que si haces lo de este TGS Creo que va a estar en la noche uno también si lo hace, entonces te transformaré en esto, pues... ¡Ostras! ¡Ah! Ahí está. Bueno, se acabará ahora. ¿Eh? ¿Qué pasa? No se acaba. No se... ¡Oh! ¡Me lo he encargado! ¡Me he encargado animatrónico! O sea, me acaba de encargar ese... No, no, no, no, no. Espera, espera, espera. ¡Para ahí! ¡Para ahí. Mucho mejor. Vale. Se supone que... habremos hemos desbloqueado la noche 3. Sí... Y en el siguiente episodio nos la vamos a conseguir Porque si hacemos ahora la noche 3, tardará un montón de vídeos. Así que en el siguiente episodio vamos a hacer la noche 3 Y no ves el interés que hemos encontrado porque ese interés ha sido para que así sí, eh, eh, podamos eh, lo al animatrónico Aunque, un momento Un momento, un momento, un momento A lo mejor es que la noche 1 También pasa y bueno, eso lo vamos a dejar, ¿vale? Es que lo de eso, a lo mejor será para otra cosa Porque he visto que hay otro final, que es el final verdadero Pero eso lo vamos a hacer después de pasarnos el juego Primero nos vamos a pasar el juego Con el final, el final malo Y después, bueno, no sé, no se sale el nombre de los finales bueno, Primero vamos a hacer un final de pasarnos toda la noche Y después vamos a hacer ¿no? el final verdadero que lo que había que hacer era eso. Se supone que teníamos que hacer eh, en cada noche eh, buscar a ese eh, a, la, a una hora y en esa hora pues le tenías que dar eh, al botón, pero del color del ojo que tendría. Pues nada, eh, la, el final de todo lo hacemos en, en, eh, en muchos episodios, o sea en cuatro no creo porque en el siguiente haremos la noche 4, en el otro siguiente las 5, hay que ver, y en el otro siguiente las 6 y en el, en el cuarto será el final verdadero que será el último. Bueno, espero que os haya gustado el vídeo, dadle a like, suscribiros si queréis más y adiós!